Sobre ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Nancy. Hola, hola. Diego. hola Nicolás. Sí, vos sabés que en el, en el mundo de la finanza... Este, ...la tecnología ha venido a hacer un cambio muy grande... ...y existen como dos frentes muy, muy significativos. Una ha sido lo, de lo que es las criptomonedas... Sí. ...que son las monedas digitales. Este, entre la más conocida está el Bitcoin, que fue una de las primeras... ...y que en los últimos seis meses ha pasado a valer de mil dólares... ...a casi mil dólares. Ha vuelto a... ...ha vuelto que, ...sube para qué viene. Hace, Flucomo, tiene mu ¿no? muchas sí, fluctuaciones. Sí. Y Ajá. ha crecido fenomenalmente estos últimos seis meses, de cinco mil a 20.000 mil dólares, un 400% de crecimiento. Y este, y ha, y ha empezado a tener mucha ...influencia en lo que es la economía mundial, porque empezamos a escuchar a países... ...bueno, Venezuela con la, con la Petro, China que está con el renminbi digital... ...empiezan a, a investigar la aplicación de monedas digitales, criptomonedas... ...en cada uno de los países. Y este tiene una de las particularidades más interesantes de las criptomonedas... ...que es la tecnología que usa, que es la de blockchain. El blockchain uh -huh. básicamente te permite tener una, una registración centralizada... Y, este, y, este, y esa prueba de manipulaciones. ¿no? Uh -huh. te, te doy un ejemplo. Si vos vas al banco y depositas 100 mil pesos, deposita el banco y dice, bueno, Nico, te debo 100. Uh -huh. Registra. En el caso del blockchain no funciona así, es un sistema este, descentralizado. Para que funcione igual, la analogía sería, vos sos Nico, entonces el banco le tiene que preguntar a todos, ¿ustedes lo conocen a Nico? Sí, ah, es Nico. Tiene 100. Este, ¿Todos sabemos que tiene 100? Sí, bueno, me va a transferir. Entonces, cada uno de los nodos en la red de Bitcoin conoce toda la información que hay y que se va procesando. Entonces, te da transparencia. Cada 10 minutos, lo que está ocurriendo es que se opera un número, una, un, se encripta 10 operaciones y te da un número que se llama hash. Cuando vos calculas y consigues, es, estimas el hash, podés validar el hash a través de un algoritmo matemático, el sistema te paga. Eso es lo que conocen como minar. No sé si alguno ha escuchado, ¿no? Minar, cri cripto es calcular este número que te valida y te encripta 10 operaciones. Cuando se cierra el otro, vuelve a usar el hash anterior y empieza a minar. Normalmente esto, esta emisión de cripto... ¿Sería como, como el interés? Pablo, no, no es como el interés. No? Es como un pago por, por descubrir este número. Ah, bien. Ahora uh -huh. lo que te paga son 12,5 Bitcoin y cada cantidad de tiempo te paga menos. Entonces se va emitiendo cada vez menos, menos, menos Bitcoin. Bitcoin bueno, había una cantidad determinada que está programada que son 21 millones de Bitcoin. Entonces uh -huh. cuando llegaba a los 18 millones te iban a pagar menos Bitcoin. Entonces las, estos cierres de cada uno de estos bloques se, te iban a pagar menos Bitcoin. Y eso es lo que pasó este año. Por eso es una de las razones en las que subió. Es la tercera vez que, que, que pasa eh, esta reducción de pago. Eh, y que pasó también en otros momentos, y sí. cada vez que pasó sube el Bitcoin. Uh -huh. Y otra de las cosas que pasó es que Paypal empezó a sí. decir que va a usar Bitcoin y va a, poder, va a poder usar Bitcoin en las redes de Paypal. Es uno de los fenómenos más este, importantes, porque Paypal es, es una fintech ¿no? Otro de los grandes eh, efectos que ha, que ha generado en la, en, la, en la economía es la aparición de estas empresas tecnológicas que te dan servicios... Este, de crédito, de transferencia, como las billeteras, y que han generado. En Argentina pasaron dos eventos muy, muy importantes en esta semana, que son la creación del sistema de pago 3.0, no sé si lo han escuchado, de que básicamente el banco dice, bueno, yo tengo todos los bancos que tienen CBU con B larga, clave sí. bancaria única, y tengo todas las billeteras que tienen clave virtual única, con B corta, CBU. Uh -huh. Y para que puedan operar entre todas, crear un sistema a través de los QR que son esos, sí. esos, cuadrados. Sí, sí, sí. Que hay que, el sí, que, hay que escanear lo Bueno, ahora existe un sistema en el que vos podés transferir entre bancos y entre, entre billeteras directamente con el código QR, rápido, inmediato, esto empezó a funcionar este, este mes. Y, este, y sin costo. Que hay algunas publicidades, ¿no? Para justamente para que los comercios se adhieran a esto para poder hacer las transferencias sin la necesidad del postnet, de, de tener ningún tipo Vos podés de aparato. El QR, el eh, impreso, y entonces las, las personas que quieren pagar, sacan y pagan con la billetera o con la transferencia en la cuenta, porque todos, tanto los bancos como las billeteras, van a tener. Y los bancos para competir a estas. estas este, Fintech, eh, crearon hace poquito su propia billetera, que se llama Modo, sí. que es la billetera de los bancos para competir en mercado pago. Entonces este, existe toda una movida a nivel de mercado este, fenomenal que, que empiezan a ser para los que somos consumidores beneficiosos porque te empiezan a reducir costos. ¿no? Uh -huh. Entonces hoy podías bajar una aplicación en el teléfono, en el Play Store, en Modo, y este, vincular todas tus cuentas bancarias de distintos bancos y hacer operaciones entre ellas, en teoría sin costo, porque por ahora es sin costo, igual claro. que el tema del, del, del QR. Eh, Digo, eh, cuando aparecieron estas bitcoins o esta, este dinero virtual, sí. eh, mucho se habló del tema de que puede llegar a desaparecer, seguramente lo has escuchado, a sí. desaparecer la, el papel moneda. ¿Crees que vamos a eso? Que falta mucho, por supuesto. Pero hay digo, hay que... justo una publicidad sí. de modo de, de, de estas, de estas oh, fintech. ¿Cómo es sí, así, vintage. no? Fintech. Eh, sí. Que habla, ¿no? De, de lo poco efectivo que es el efectivo. Sí. Eh, tienen como ese ver, el eslogan. El problema son no los impuestos. Si yo deposito en el banco, me cobran ingresos brutos, débito y crédito, sello eh, y comisiones y. ¡pruh! ¿Qué hace la gente en Argentina? Lo manejan efectivo. Esa es la, esa es la realidad, digamos. O sea, ahora, por lo menos un poco transparente, pero los impuestos van a seguir. Entonces, este, en el mundo no existe efectivo. Uh -huh. O sea, en el mundo el 3% es efectivo y el 97% es digital. O sea, eso ya pasó. Acá en Argentina pasa claro. al revés. El 50% en efectivo, sí. uh -huh. 50%... ¿Por qué? Porque te, te están esquilando con los impuestos. Claro. Si vos por cada transacción 1,2, 1,2, 1,2, ingreso bruto, sello, y ahora te aumentan... Eh, Jujuy acaba de aumentar las retenciones de ingreso bruto en las operaciones financieras. Entonces, este, estas son, son todas operaciones que mejoran, pero si no se mejora eso, no hay aliciente a las operaciones todas virtuales. Ojalá que pase eso. Uh -huh. O sea, vos decís que puede llegar a suceder digamos, en un tiempo, por lo menos en el mundo ya pasa, pero acá en Argentina vamos camino a eso. Vamos, Seguramente que vamos camino a eso. Lo que pasa es que tiene que ver los incentivos suficientes. Ahora te dicen, no te cobran comisiones, bueno, ya es un incentivo. Uh -huh. Que sea inmediato ya también es un incentivo. Pero bueno, hay que ver este, otros costos adicionales. Por eso digo, entre comillas, por ahora, igual sigue siendo mejor que una tarjeta de débito. Porque uh -huh. la tarjeta de débito algunas veces se demora y te cobran comisiones. Uh -huh. ¿Y ¿Qué le, qué le recomendamos entonces a la gente? ¿QR? Porque... Sí. sí. de cabeza. Uh -huh. Pero controlemos, porque esto es, durante tres meses no te cobran comisiones, hay que controlar. Este, y modo también. Ahora, porque son digo, dos promociones hay que tener una, una billetera, digo, para que la gente entienda, hay que tener una billetera virtual. Las billetera virtual, en el caso de modo, si vos tenés sí. una cuenta bancaria, sí. ya podés bajar la aplicación y ya tenés tu cuenta. Bien. Si vos tenés una... O sea, vos a partir de ahí, directamente, de modo, por ejemplo, sí. hablando de esto que pasa acá en Argentina, vos podés pagar, no sé, sí. teléfono, teléfono, podés teléfono, podés hacer todo. Lo mismo que haces desde la aplicación de, de un banco. De un banco. Pero este es Ajá. entre bancos. Bien. O sea, vos Bien. podés hacer operaciones entre los mismos bancos. Esta es la billetera de los bancos. Uh -huh. Y poder transferir a, ter a terceros, amigos. Uh -huh. Y también podés recibir. Entonces, lo interesante es que es barato, o sea, es gratuito ahora uh -huh. y fácil. O sea... Todas las cuentas, las CBU, las dos CBU, van a tener un QR. Y entonces eso permite tener un sistema unificado de pagos en donde puedan hacerse operación entre todos. Y no es necesario, por ejemplo, yo te tengo que pagar a vos, Diego. ¿Los dos tenemos que tener la aplicación hablando de esto? o yo te puedo tener la aplicación y igualmente se te va a ir a tu cuenta. Sí, igualmente se va a tu cuenta. Ajá. Bueno, no hace falta tener Creo que son tiempos de cambio. Totalmente. De, de, de, de, sí, sí, sí. de mucha... Vos, vos imagínate que ya no tenés que llevar tu tarjeta con tu teléfono, claro QR o transferencia, Pensando hacer también un poco, digo, si es que llega a haber algún rebroto, ojalá que no, digo, pero eh, también pensando en eso, ¿no? De no ir a pagar a ningún lado, sino que lo podés hacer directamente. No tenés que hacer fila, sino que claro. podés directamente pagarlo... Desde el, Desde el teléfono, eso está, está bueno también, pero yo creo que, sobre todo en Jujuy, que nos cuesta acostumbrarnos un poco a todo, puede llegar a costar un poco más también, ¿no? Hay que, es un tema cultural del uso, sí. eso es cierto, pero la tecnología uh -huh. está, la tecnología es la que vos pagas y se te acredita, el comercio le grita en el momento, uh -huh. esa es la ventaja también. Uh -huh. No sí. tiene que esperar, ni, ni presenta cupones, nada. Y es transparente, está es, todo... Es seguro, Claro, es seguro, Porque creo es que ahí va, por ahí va el miedo, ¿no? De decir, no, pero si lo pago con el teléfono, mirá si me, me sacan más plata, no. Es Bueno, eso es lo que tiene el blockchain, ¿no? la transparencia, y la, eso, eso tiene la tecnología, que todavía no está en Argentina, pero uh -huh. esta tecnología que se está aplicando ahora con el sistema de 3.0, un sistema del Banco Central que unifica... Así como unificó también agarra impuestos los de uno de los problemas que hemos escuchado es el impuesto en Mercado Pago, Mercado Ajá. Pago igual que el banco de impuestos, sí. hablamos de impuestos, entonces las ventajas que tenía Mercado Pago ya no la tiene, pero regulando siempre tirando para abajo, digamos, ¿no? sí. entonces eh. ahora todo alcanzado y bueno eso eso, pero transparente, rápido y es una oportunidad así que Ajá. promovemos que lo usemos. Y lo que pueden comprar Bitcoin, o no sé, creo que se puede comprar una porción, no sé se cómo Se comprar cuestión. hasta 0,000, eh, no sé, tiene... Bueno, está en alza ahora, sí, o ya tuvo un alza. No, estuvo en alza, tiene sí. mucha volatilidad, mucha volatilidad, bien. pero uh -huh. tiene, un, tiene un crecimiento fenomenal. Si después se llega a hacer uso este internacional, tiene un, un futuro increíble, bien pero uh -huh. va a depender del uso. Diego, no puedo dejar de preguntarte lo último, cortito, a ver sí. qué, me, qué me respondés. Eh, comenzó a cotizar el agua en sí. uh, el mercado de futuros de Wall Street. Sí. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué se puede decir, aunque sea cortito? Nada, La me... gente está asustada, sí. en realidad, sí, porque imagínate. empezamos a preguntarnos un claro. montón de cosas. ¿Va a ser igual que el petróleo? Y, eh, ¿Nos van a aumentar ahora? ¿No riego más las plantas? Dicen algunos. Claro. Sí, ¿Qué, bueno. ¿Qué va a pasar? Este, Mirá, nosotros eh, eh, puntualmente... Nosotros vivimos en un lugar muy particular. Argentina no es igual que en el resto del mundo. En el mundo la apreciación que se tiene del agua es increíble, porque sale carísimo. Sí. Entonces acá uh -huh. nosotros regamos, dejamos tirando, desperdiciamos. Las bebidas, no tenemos con... idea porque está todo subsidiado. No tenemos, bueno. Y no apreciamos lo que vale el agua. Eso es una realidad argentina. El hecho de que cotice el agua, si las cotizaciones son internacionales y son transparentes, es algo positivo porque te da un valor real de lo que de lo está que el son. mundo dispuesto uh -huh. a pagar por el agua. Uh -huh. Ahora, evidentemente, eso nos va a poner en Orsay, si nosotros pero... somos alguien que somos ineficientes en el consumo de agua. Uh -huh. y claro. este Pero bueno, también... Siempre se presta también a las especulaciones, claro. no vamos, vamos a decir que no, sí, sí, pero sí. siempre estuvo sujeta a la especulación Ahora lo uh -huh. que pasa es que va a ser un poco transparente. Hay que ver cómo, qué replicación y qué implicancia y qué profundidad tiene eso en, en la industria, el uso de precios internacionales de, como commodity, ¿no? Bien. Bien eh... Diego, la verdad que siempre es un gusto tenerte aquí para que nos expliques y seguramente vamos a tener más repercusiones sobre este tema. ¿La gente se puede acercar eh, normalmente? Normalmente, al ver 499, local 2. Eh, estamos en la oficina de 8 y media a 1 y de uh -huh. 2 a 5, uh -huh. así que nos pueden encontrar o nos buscan por las redes sociales, en info arroba valerza, o en YouTube o, o Facebook. Uh -huh. Muchísimas gracias, Diego. Te esperamos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. Gracias, Diego.